Les voy a contar un poco algunos aspectos de, del viaje algunas ideas que nos puedan servir para aplicar en nuestras bibliotecas más allá de las diferencias culturales idiosincrásicas y de presupuesto que tenemos entre alemania y argentina les cuento eh, como pueden ver en la pantalla, participamos de este viaje Anabela Manuquian, de la Biblioteca Popular Florentino Ameguino de Luis Guillón, Cristina Barchuk, de la Biblioteca Popular Tai Morgensen de San Pedro Misiones, Esteban Ciciani, de la Biblioteca Popular Caja Créditos de Correa de Santa Fe, Esther Guerra, de la Biblioteca Popular El Futuro de los Niños de San Salvador de Jujuy, Franco Ávila, de la Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia de Chipolete y Río Negro, Laura Nudelman, de la Biblioteca Popular Jesús Nazareno, bueno, y fui yo, por supuesto, y además Liliana Avicio, que nos acompañó por Conavip, que está acá hoy con nosotros. Bueno, eh, les cuento brevemente las ciudades que visitamos y qué vimos en cada una. En Frankfurt visitamos la organización de la Feria del Libro, en realidad no la Feria del Libro de Frankfurt en sí misma. En... Porque fue un, un proyecto de visita organizado por la República Federal de Alemania a través de, de, de CONABIP, porque tiene un sistema de bibliotecas eh, muy importante. Eh, tengo idea que CONAVIP tiene la intención de generar otros viajes, otros acuerdos con, con otros países, pero el sistema de bibliotecas alemán es muy importante y es interesante además eh, cómo interactúan entre distintos sectores, que ahora más o menos les voy a contar. Bien, no, perfecto, gracias. Eh, bueno, les contaba, visitamos eh, en Colonia y en Hilden, que es una localidad más chica, cercana a Colonia, visitamos sus bibliotecas municipales. Y en Berlín visitamos el Instituto Iberoamericano, la Biblioteca Central y Federada del Estado de Berlín, la Biblioteca Central Distrital Philip Scheffer, la Biblioteca Municipal de Berlín Lichtenberg, que se llama Anton Saekfow, y la Biblioteca Central de la Universidad de Humboldt y pueden ver algunas de las imágenes de esas bibliotecas. En nuestra primera visita que fue a la organización de la Feria del Libro de Frankfurt, que parecido a lo que pasa acá, la Asociación Alemana de Editores y Libreros son quienes organizan la Feria del Libro. Como acá la Feria del Libro es organizada por la Cámara del Libro, allá funciona de manera similar. La asociación tiene como objetivo fomentar la literatura alemana, promover la libre expresión, generar un espacio de, de, de intercambio y visualización de las nuevas publicaciones y mejorar el comercio nacional e internacional. Pero también tiene como objetivo colaborar con las bibliotecas y con los bibliotecarios. Eh, para ellos es muy importante, eh, no ven a las bibliotecas como una competencia de las librerías, sino que eh, cuanto más desarrollo, difusión de la literatura haya, más lectores más va a haber, más consumo se va a hacer, no importa si voy y compro el libro o si voy y saco el libro eh, de la biblioteca. Entonces, para ello generan actividades de capacitación durante la Feria del Libro y además preparan un catálogo con las novedades bibliográficas del año, lo envían a las bibliotecas para que cada biblioteca pueda elegir el material que quiere comprar. O sea, más allá de que las bibliotecas en su mayoría son públicas y están gestionadas por fondos públicos, cada biblioteca tiene la posibilidad de elegir qué material va a comprar para su biblioteca, de acuerdo con sus necesidades. Eh, además, eh, tienen varios proyectos de, de promoción de la lectura. Uno de ellos es un proyecto que se llama Litcam, que se puede entrar, la página es litcam.org. Eh, está en alemán y en inglés para el que tiene inglés se puede ver que es un proyecto de encuentro entre fútbol y cultura y les cuento un poquito de qué se trata eh, en los eh, clubes de fútbol de, de la liga alemana de fútbol eh, trabajan con muchos chicos y se dieron cuenta que el fútbol es un elemento integrador para eh, chicos, por ejemplo, de familias de refugiados que no hablan bien alemán, que tienen dificultades para insertarse, tienen dificultades para aprender, y el fútbol les permite eh, estar a la par del resto. Entonces, les ofrecen dentro de los clubes clases de apoyo escolar para aprender a, sobre todo lengua alemana. Y dentro de este proyecto incluyen visitas a bibliotecas y museos una vez al mes. Entonces, se van familiarizando con las bibliotecas, hicieron además un acuerdo con Lego. Entonces, Lego les facilita muñecos y e distintos materiales y trabajan con los chicos en grupos. Por ejemplo, dividen a los chicos en grupos de cuatro, eh, les proponen que, que armen una historia con los Lego, que jueguen con los Lego y armen una historia, y después esa historia la escriben o la dibujan y arman un cómic o, o la, la escriben y después se la cuentan a los otros grupos. Y al finalizar el año se arma un libro con todas esas producciones de los chicos. De esa manera van integrando y van ayudando a los chicos a promover la, el aprendizaje. Eh, también es interesante que tienen una campaña de promoción de la lectura donde los jugadores de la selección alemana, por ejemplo, eh, cuentan cuáles son sus libros favoritos. ¿Qué libros leen? ¿Qué libros leían cuando eran chicos? No sé acá si lograríamos que Messi o que Carlitos nos cuente, pero bueno, quizás sí, o quizás qué libros les leen a sus chicos, a sus hijos, a sus sobrinos. Y eso genera mucho movimiento porque los, los chicos se enganchan con los libros que leen sus ídolos. Eh, además está decir que esto lo financia la Asociación Alemana de Fútbol. No sé si acá lograríamos que la AFA no financie... Algo así, pero bueno, es interesante para pensar en la asociación con los clubes o en las escuelas con los profes de educación física, porque son ideas eh, novedosas. Bien. Cuando empezamos el recorrido de las bibliotecas, eh, nos encontramos con esto. En Alemania hay... Infinidad de clases de, de bibliotecas, bibliotecas municipales, bibliotecas centrales, provinciales, nacionales. En, en Berlín, sobre todo, que es una ciudad que estuvo partida. Entonces, tienen todo duplicado, porque de un lado y del otro. Y tienen bibliotecas comunitarias, bibliotecas de asociaciones religiosas, sostenidas por voluntarios, sostenidas por profesionales. Todo esto, pero no hay bibliotecas escolares. En las escuelas no hay bibliotecas. Entonces... Eh, Eso así eh, trabajan de otra manera. Eh, entonces el vínculo se forma entre las escuelas y las bibliotecas públicas de cada comunidad porque no hay bibliotecas. Sí en las aulas tiene, tienen bibliotecas, tienen bibliografía, tienen literatura, tiene todo pero no hay una biblioteca escolar central. es otro modelo de trabajo. En las escuelas primarias no. Entonces, eh, bueno, ellos parten de la premisa en que la escuela se ocupa de la educación formal y la biblioteca se ocupa del placer. ¿no? La lectura como placer, espacios que sean agradables para la lectura. Eh, entonces, bueno, esa es una característica principal. Otra característica es que... Eh, no se prestan solo libros, en las bibliotecas no hay solo libros. Hay audiolibros, ebooks, eh, juegos, hay incluso consolas de videojuegos. Ahí pueden ver los chicos en la primera foto arriba que están jugando a la Play en una biblioteca pública. Para nosotros es, ah, oh, no, siempre tenemos miedo, no, que si pongo juegos, que si no van a leer, que qué sé yo. En las bibliotecas alemanas tienen de todo y parten Que por ahí se nos hace muy largo eh, parten de, de la premisa que lo importante es que los chicos vayan a la, a la biblioteca bueno si es indudable que a los chicos los atraen las pantallas la tecnología les llama la atención eso es así no, no se va a modificar entonces la propuesta que ellos tienen es invitemos a los chicos a venir no importa que entró porque vino a jugar a la play porque una vez que esté dentro de la biblioteca, ahí se va a producir la transformación. Ahí voy a estar yo para ofrecerles otra cosa. Esos chicos entran para jugar a la Play y salen con un libro en la mochila. Es un poco la idea eh, con la que ellos trabajan. Eh, hay bibliotecas eh, más grandes que ofrecen, además tienen, por ejemplo, una artoteca. Y es una biblioteca que tiene obras de arte, cuadros, esculturas, vasijas, lo que se les ocurra, y se presta a, a los usuarios. Durante tres meses uno se puede llevar el cuadro a su casa, tenerlo en el living, decoro mi casa o, bueno, aprendo a apreciar ¿no? el arte teniendo ese cuadro en mi casa y después lo devuelvo y me llevo otra cosa. Es un poco distinto de, de lo que podemos sacar, pero bueno, es, es interesante cómo eh, tienen otras ideas, eh, otras propuestas. En la biblioteca de Hilden, por ejemplo, que es un lugar más chico, tienen eh, una serie de, de mochilas preparadas para chicos de distintas edades que uno se puede llevar a su casa en préstamo la mochila y en la mochila va de todo. la mochila van libros y van jueguitos para la Play y van películas y música, lo que se imaginen, preparadas con distintos temas para distintas edades. Otro, otro mundo. Eh, siguiendo un poco con esta idea... Eh, los espacios en estas bibliotecas invitan a leer. ¿no? Un poco hoy hablábamos acá sobre la biblioteca de la UNSAM, que es una biblioteca linda, luminosa, moderna, y que invita a leer, a quedarse. ¿no? Uno viene a esta biblioteca y está, la pasa bien. Todas las bibliotecas que visitamos son luminosas, eh, tienen cafeterías. Todas tienen mesitas, un sector de mesitas eh, para, para tomar un cafecito. Tienen sectores divididos, un sector para trabajar, un sector, una, una sala parlante, una sala silenciosa. Eh, en algunas bibliotecas tienen sectores infantiles delimitados que son muy grandes, que son espaciosos. Entonces, tienen todos los muebles eh, adaptados para los chicos. Tienen incluso salitas tipo pecera para dar clases de apoyo escolar, en algunos casos. Tienen rincones de lectura, como se puede ver acá, que está Cristina tirada en, en un puff. O sea, van creando espacios entre las estanterías donde yo me pueda relajar, me tiro a leer un libro y, y a disfrutar de, de la lectura. En otras bibliotecas, quizás con mayor presupuesto, también tienen los diarios y revistas nacionales e internacionales del día a disposición. Entonces, tienen todo un sector de, de sillones con, con ventanales, con vista al jardín y tengo los diarios y revistas para consultar y la cafetería y me compré un muffin y me tiré con un café y un muffin a leerme el diario. Eh, bueno, son, son muy lindos, muy lindos espacios y, y muy bien adaptados para las distintas cosas. Fíjense que eh, por ahí abajo se ve, tengo un sector de escritorios que, que pienso que la gente venía a venir a lo lleno de enchufes, ¿no? está preparado para ir con la laptop, para poner a cargar el celular, o sea, lugares que sean eh, realmente agradables. Y lo mismo el espacio para los chicos, ¿no? De, el tamaño, eh, a escala, para que ellos se sientan cómodos. Las, las bibliotecas eh, alemanas, de manera muy parecida a cómo funcionamos las bibliotecas populares en Argentina, se formaron como, se establecieron como centros comunitarios, verdaderamente. Y si bien son bibliotecas públicas, tienen mucho arraigo en la comunidad donde donde se encuentran e intentan responder a las necesidades de sus usuarios en la biblioteca municipal de colonia por ejemplo tienen un, una experiencia que es de lectura con perros como pueden ver ahí que surgió como un proyecto para eh, chicos del espectro autista con dificultades para la lectura y se dieron cuenta que si yo llevo un perro y, y el niño puede acariciar al perro y va leyendo mientras acaricia al perro, se serenan, leen más tranquilos. El perro los escucha, porque, bueno, es un perro así, que es, es divino. Entonces, el perro escucha y no juzga. No pone caras, no hace muecas. Entonces, eso me permite que si a mí me cuesta leer, no pueda leer con, con más tranquilidad. Y dio muy buenos resultados. Y después, como era una actividad divina, todos los chicos quisieron ir, no solo los que tenían dificultades. Entonces, empezaron a ir eh, una cantidad muy grande de chicos. Y ahora tienen dos perros en dos horarios diferentes para, para suplir la demanda. O sea, acá en La que esta mañana había unos perritos, por ahí ya lo podemos ir. Este, implementando. Ay, hay gatos. Bueno, se, se puede ir probando por ahí con otras mascotas. No sé, hay que pensarlo, pero la idea es que sean espacios relajantes, que sean espacios que den ganas de, de ir. En, en la biblioteca municipal de Hilden, por ejemplo, tienen un programa muy interesante para refugiados. Es una ciudad chica, mediana, que recibió miles de refugiados en muy poco tiempo. Y eh, la situación de los refugiados, hasta que se define un poco su situación, es bastante precaria. Viven mal, están hacinados, no, no hablan alemán por lo general, entonces tienen muchas dificultades. Y la biblioteca se abrió como un espacio para integrarlos. Eh, por un lado, porque es un lugar lindo, es un lugar agradable donde estar. Hay conexión a internet gratuita, hay wifi, se pueden comunicar con, con sus familias, pueden pasar rato en la biblioteca y además fueron convocando a voluntarios para ayudar a los refugiados a hacer trámites, a entender cómo, fu cómo funciona el sistema alemán y aprender la lengua. Entonces, tienen un, un evento una vez por semana que se llama Speak Easy, que la idea es en ayudarlos a aprender alemán. Entonces, transforman la biblioteca, por ejemplo, en un diccionario. Y todos los objetos llevan cartelitos con el nombre en alemán y en inglés o en árabe, que, que son las lenguas que en general manejan. Y de esa manera van aprendiendo el vocabulario. Tienen montón de folletería en un inglés muy sencillito, muy básico eh, para irlos orientando en, en los temas más urgentes que necesitan. Eh, generan un encuentro una vez al mes de, de lectura de cuentos. Entonces, llevan una persona que lee cuentos en alemán y una persona que lee cuentos en árabe e intentan la integración de los chicos a través de, de la lectura. Eh, entre otras actividades que hacen eh, las demás bibliotecas incluso bibliotecas grandes como la biblioteca central y del estado federado de berlín que es una biblioteca enorme es como la biblioteca si fuese la biblioteca nacional eh, también intenta eh, generar espacios que estén relacionados con las necesidades de su comunidad y tienen exhibiciones de temáticas especiales que se eligen con los temas que, que sugieren los usuarios o los lectores o temas que son trascendentes. No sé, podríamos, acá podría ser ni una menos. Y generan una exhibición durante seis semanas y sacan todo el material que tienen a la vista. Ponen todo, libros, revistas, audios, películas, todo, todo, todo el material que tiene la biblioteca sobre ese tema se exhibe en un rincón especial. Y de esa manera generan debates, se hacen charlas y la gente va compartiendo experiencias a partir de, de ese tema. Incluso tienen una pantalla conectada con las noticias del día, por ejemplo, y se puede ir viendo los noticieros y lo que va pasando en esa biblioteca. En la Biblioteca Anton Saevko, que es una biblioteca más chica, es una biblioteca casi como de barrio, más parecida a lo que son nuestras bibliotecas eh, populares, tienen un centro de información ciudadana porque están en un barrio donde viven muchos eh, alemanes que se fueron a vivir a la Unión Soviética en su momento y que con la caída del muro regresaron a, a Alemania. Y la particularidad es que muchas de estas personas ya no hablan alemán o lo hablan mal y hablan ruso. Entonces, esa biblioteca tiene una colección importante de literatura en ruso, Tienen una bibliotecaria que habla ruso y los orienta no solo con la búsqueda del material, sino también con trámites, con, con dificultades con, con las que se encuentran. Eh, y la biblioteca central de la Universidad de Humboldt, que se ve un poquito esa foto ahí, que es, es monumental, después búsquenla en internet porque es maravillosa, tiene nueve pisos y concentra las bibliotecas de todas las facultades de la universidad. Una, una biblioteca para cada piso, eh, que es maravillosa. Bueno, más allá de esto, es una biblioteca que está abierta eh, para todo público. Y está siempre llena de gente y la dificultad que esto les causó es que no tenían espacio para sus propios alumnos que se quejaban que eran alumnos de la universidad y no tenían dónde ir a sentarse entonces bueno tuvieron que dividir sectores que sean exclusivos para los alumnos de esa universidad y ofrecen además 140 boxes de estudio que son como así como unas cabinitas que se pueden cerrar con llave con mesas y yo las puedo reservar alquilar y puedo ir a hacer trabajos de investigación, puedo hacer trabajos en equipo, puedo dejar la compu y los apuntes adentro porque tiene llave y se pueden alquilar por, por semana o por mes. Bueno, estamos un poco lejos, pero hay otras cosas que nos acercamos este, un poco más. Eh, una de, de las características que vimos en todas las bibliotecas es que todas trabajan con una política de estantería abierta todas. Y eh, si ustedes ven lo que, lo, en las fotos, las estanterías no son como las nuestras, no están todas llenas de libros. ¿no? Las estanterías están semivacías, eh, están limpias, pasa la luz, no hay libros viejos. Entonces preguntamos cuál era su política de expurgo y de exhibición. Eh, la biblioteca de Hilden nos contó que ellos eh, sacan todos los libros que no se prestaron en un plazo de tres años si en tres años el libro no salió del estante quiere decir que ese libro no es importante para esta comunidad O sea, esta comunidad ese libro no le interesa si ese libro es un libro trascendente es importante para algo no se consulta pero si es un libro que tiene valor se guarda en un depósito fuera de la vista de, del público y si el libro no tiene valor y la verdad que nadie se lo llevó nunca, se vende. Y lo venden, Yo estoy, esto es un horror para nosotros, nos cuesta un montón, pero lo venden en la puerta. Hacen una feria una vez al mes, ponen los libros, lo venden y con lo que recaudan, compran libros nuevos o generan otras actividades. O sea, más allá de que todas tienen un presupuesto enorme, bueno, también generan sus propios fondos, también generan sus propios recursos. Y esta es una, una manera de hacerlo. Preguntamos qué pasaba con las donaciones. ¿no? Que a nosotros nos, nos dejan pilas y pilas de libros. Nosotros nos los pasan por la reja. Entonces, cuando venimos no se puede abrir la puerta, porque está todo lleno de libros. Bueno, no aceptan libros que tengan más de cinco años de antigüedad. Punto. O sea, si ese libro vos no lo querés tener en tu casa porque está viejo, porque está feo, porque tiene humedad, yo tampoco lo quiero tener en la biblioteca. No se lo voy a prestar a nadie. O sea, es una vergüenza. quién le voy a dar ese libro? Eh, y ellos lo hacen así, esa es su política. Entonces, esto... ¿Sin excepción? Sin excepción. Puede ser que haya alguna... O sea, estamos hablando de bibliotecas públicas que son municipales. No estamos hablando de bibliotecas centrales o bibliotecas que, que, que conservan el acervo de la comunidad. ¿No? Esas bibliotecas están, la biblioteca central tiene kilómetros y kilómetros de estanterías donde se guardan los libros. Pero la biblioteca de barrio, que está en una esquina, no, ellos consideran esta biblioteca, no es un museo. Es una biblioteca que está para prestar un servicio. Entonces, ese servicio tiene que ser ágil. Tiene que, yo le tengo que brindar a mi usuario lo que el usuario necesita. Y parten de la base que, fíjense cómo se ven los espacios. Pasa la luz a través de las estanterías. Es agradable, es lindo, se puede estar. Tienen otra disposición para los libros. En esta primera es un poco el modelo más tradicional, con las estanterías de madera contra la pared. Pero fíjense que tienen algunas rotadas, ¿no? buscan otros espacios. Aquella otra biblioteca, que es por ahí más grande, tiene otra clase de estanterías, no, redondas, exhibidores, eh, forman pequeños rincones. En, en esta que está cortada la foto es una pena, pero estos son cajones donde están los libros para chicos. Y en la pared eh, tienen imágenes para que los chicos puedan relacionar el, el tema de los libros con esa imagen y así aprender dónde se guardan y dónde puedo encontrar yo eh, los libros que necesito. En general, muchos de los rincones infantiles tienen libros puestos en cajas a la altura de los chicos. Entonces, los puedo guardar y los puedo sacar eh, con más facilidad. Como les decía, todo es política de, de estantería abierta. Eh, fíjense acá, esta por ahí no se ve muy bien, pero estas son películas o audiolibros y está todo, está todo a la vista. O sea, es, es importante para ellos destacaban que es muy importante el contacto del usuario con el libro, ¿no? Poder ir, tocarlo, agarrarlo, verlo, lo elijo y me lo llevo. Y bueno, es otra otra concepción diferente, ¿no? Las mesas están entre, o sea, hay bibliotecas que, bueno, sí, tienen toda la serie de estanterías y las mesas de trabajo al costado, pero muchas otras no, tienen las mesas entre las estanterías. Porque bueno, la idea es, es, es vivir la, la biblioteca de otra manera. Otro aspecto que vimos es el de la autonomización del usuario. Todas las bibliotecas que visitamos tienen el préstamo y la devolución automatizada. Bueno, para nosotros ¿no? tienen unos sistemas con cinta transportadora, ¿no? que a uno le vuela en la cabeza. No pretendemos que en nuestras bibliotecas tengamos estos sistemas, pero sí es interesante pensar en construir eh, lectores que sean autónomos, ¿no? Que yo sepa eh, a esta biblioteca a la que concurro siempre, ¿dónde puedo encontrar el libro? ¿No? ¿Dónde puede estar esto que yo necesito, esto que yo quiero usar? Y me lo llevo allá en ese caso. Bueno, está automatizado, voy, lo paso por, la, por el lector del código de barras, lo levanto, me lo pongo en la mochila, me voy, después lo traigo, lo tiro en un buzón y, y sigo. Pero este algunas bibliotecas tienen sistemas super modernos, otras son más modestos. Pero lo importante es que, que trabajan con eh, la idea de que los lectores tienen que ser autónomos desde pequeños. Por eso en, en, en, en la imagen anterior les mostraba la caja esa con libros. Bueno, el niño no sabe leer, pero bueno, sí sabe reconocer imágenes. Entonces, le, le enseño dónde está lo que él quiere buscar. A medida que va creciendo, le voy dando otras herramientas para que sepa cómo se ordenan, cómo está clasificada esa biblioteca en particular. En las bibliotecas universitarias dan unos mini cursos al iniciar cada cuatrimestre sobre el uso de la biblioteca, cómo la tengo que usar, dónde voy a encontrar las cosas, dónde la tengo que sacar, dónde puedo buscar. Todas tienen... Eh, eh, terminales con acceso al catálogo. Obviamente, cuanto más grande es la biblioteca, ¿no? hay una pantalla en cada punta de estantería, en otras no, pero hay un acceso a la, a, al catálogo en, en un mostrador y en las puntas de estanterías tengo alguna indicación de qué es lo que hay, qué, qué material hay en esa estantería. Eh, lo tienen codificado por colores, por letras, por temas, o sea, de acuerdo al ordenamiento de cada biblioteca, generan indicadores para que yo me pueda mover con libertad. Incluso, por supuesto, tienen acceso a libro electrónico, tienen terminales donde, bueno, con, con la clave yo entro y me descargo el libro a mi dispositivo directamente desde una terminal, me lo llevo en la laptop, en el celular, eh, bueno, estamos un poco más lejos de eso, pero sí de la idea de que, entonces, eh, hay toda una parte que es de, del trabajo del bibliotecario que se alivia. Porque, bueno, no tengo que estar yendo a buscar el libro acá, allá, ¿no? Viene ya el, el lector con su libro y me lo da y yo se lo presto. Y esto permite, que, bueno, haya personal dedicado a la catalogación y a la clasificación y haya otro personal dedicado a la promoción de la lectura, a la promoción del espacio, a aprender eh, cómo se usa. Puedan dedicar tiempo a generar actividades. Yo, hay algunas bibliotecas que tienen eh, actividades mensuales de, por ejemplo, juegos de rol para chicos de 10 a 14 años. Entonces, bueno, a partir de una novela de misterio, genero un juego y, y, y los chicos interpretan los distintos personajes de, de la novela, por ejemplo. O actividades para papás con bebés de seis meses a un año. Eh, que, para que no sean las mamás las que siempre vienen a leer, bueno, ahora quiero una actividad para papás que lean. O tienen actividades de capacitación para mamás lectoras o para abuelas lectoras. Eh, trabajan en recomendaciones de libros. Bueno, nuestra biblioteca tiene todos estos libros infantiles, por ejemplo. Bueno, estos son adecuados para este edad y para esta edad. Recomendamos estos porque nos parecen que son interesantes, por esto, otro. O sea, hay tiempo para generar otras otras actividades. O sea, más allá de que hay bibliotecas que tienen un plantel de 10, 11 personas, y acá es el bibliotecario que hace todo, y, ¿no? y haces el mate, y limpias el piso, y, bueno. Eh, en otras bibliotecas trabajan con menos personal, pero un poco la idea es, bueno, automaticemos lo que se pueda, tratemos de simplificar algunas tareas, todo lo que podamos, y dediquemos tiempo a generar otras actividades que son las que van a ser atractivas a nuestra biblioteca. Eh, estamos hablando un poco de estas cosas que tienen que ver con la infraestructura, que son muy costosas, son difíciles para nosotros. La mayoría funcionamos en espacios que no están pensados para bibliotecas, que son casas, que son locales y, y los adaptamos y nos cuesta bastante. Pero bueno, por ahí, si sí empezamos a pensar a futuro y cuando tengamos que renovar una estantería o alguien nos dona un mueble, bueno, pensemos cómo lo podemos transformar, cómo podemos hacer el espacio más agradable, bajemos las alturas de las estanterías, tratemos de sacar los libros viejos y llenos de polvo, o sea. Da mucho trabajo, porque mover libros es una tarea muy difícil para todos. Nosotros todos le escapamos, pero hacemos jornadas de limpieza con toda la comisión directiva, eh, porque es importante que los espacios sean lindos y sean agradables, y esto hace que las bibliotecas estén llenas de gente, eh, y, y me parece que, que, que tenemos que empezar a transitar un poco ese camino de, de incluir este, otras ideas. Ya eh, para ir un poco terminando, eh, algunas ideas que, que trajimos fue, bueno, que hay que incluir otros medios en las bibliotecas. No sé si son e-readers, e-books, si es eso o no, juegos, pero sí empezar a abrirnos a la posibilidad de ofrecer en préstamo otra clase de, de materiales eh, que sean atractivos para los chicos, ¿no? Acercarlos a través de esas ideas y que, que bueno, después se queden. Eh, incorporar actividades novedosas para la promoción de la lectura. Bueno, un poco esto, la lectura con perro, qué sé yo, no sé, a lo mejor no es tan difícil de generar o, o, o pensar traer un no sé, traer un youtuber a mi biblioteca, no, que sea un booktuber, empezar a generar a perder un poco el miedo a salir de nuestras estructuras clásicas, a abrir el espacio a que haya otras cosas. Que no importa que se arme un poco de desorden, no importa si le dejé tomar mate y se manchó el libro. O sea, a eh, nosotros nos pasa, y luego por experiencia propia, sabemos de, de lo que nos cuesta comprar todo el material que tenemos. Entonces sufrimos horrores, sufrimos cuando se rompe, sufrimos porque ay se lo voy a prestar a este y se me lo va a romper, <risa> sufrimos porque ay está tomando mate y le pasa con, con la yerba arriba del libro, o sea, sufrimos por todo, y al final ese preciosismo, no ese cuidado del libro, hace que echemos a la gente, ¿eh? porque no se copa, quién se copa en a a una biblioteca que no me dejan hacer nada. ¿No? Un poco, aprender a respetar, hacer un trabajo desde la biblioteca de cuidado del libro, de quererlo, de, ¿no? eso sí, pero también ser más flexibles y bancarnos algunas cosas, bancarnos algunas molestias en pos de crear espacios que sean más agradables. Eh, otra cosa es pensar esto, ¿no? un diseño y una arquitectura que sea atractiva para todos. esto es uno de los temas más complicados porque los trabajos estructurales son muy costosos, pero a lo mejor podemos mover una estantería de lugar o correr la mesa de donde está. Eh, en estas bibliotecas que vimos que son enormes, también ellos corren muebles. O sea, tienen espacios para hacer eventos, para chicos y qué sé yo, y también corren las estanterías, corren las sillas, reorganizan sus espacios. Eh, igual que hacemos nosotros. No es que, bueno, tienen todo, Bueno, pensemos, por ahí de qué manera podemos generar otra clase de espacios que sean más cómodos, más modulares, ponerle ruedas a las estanterías, eh, entonces las puedo mover, ¿no? no tengo una mole contra la pared, sino algo más chiquito que lo puedo llevar y, y traer. Y a lo mejor eso no es tan costoso como pensar en toda una obra nueva de infraestructura. Eh, esto generar salas de lectura más cómodas, ¿no? que todos tengamos WiFi, que haya bueno, no digo una cafetería para comprarse el muffin, pero bueno, sí un espacio donde yo me pueda servir algo, puedo tomar algo, puedo dividir los espacios, un sector de la biblioteca donde eso se permite hacer y otro sector donde no, ¿no? Si tengo sala parlante, sala silenciosa, cómo divido un poco esos espacios. Eh, pensamos también un poco para las bibliotecas populares en generar mejores prácticas, no tenerle miedo al marketing, ¿no? Nosotros tenemos un poco la idea, ¿no? que la cultura, ¿no? como que estamos la cultura está más allá de un montón de cosas. Y, bueno, hay que hacer un poco de marketing, hay que laburar un poco en la promoción de, de nuestros espacios sin tenerles miedo. Eh, aprender a trabajar con herramientas de gestión, que también nos resulta dificultoso. Pero nosotros preguntamos en una biblioteca con qué herramientas se movían y qué sé yo. Y nos dieron un libro así de planillas de Excel, todas llenas de colores. que No les puedo decir qué tenían adentro porque estaban en alemán, pero llenas de columnas y de colores sobre la gestión de la biblioteca ¿no? cómo piensan y gestionan esa biblioteca para el trabajo del año no digo tanto pero empezar como a ser más sistemáticos a salir un poquito de a veces nosotros nos movemos con una estructura un poco de almacén ¿no? De las cuentas y qué sé yo bueno empezar a sistematizar un poco mejor eh, tratar de que haya espacios de capacitación permanente, por ahí este es un, un encuentro que, que es interesante. Eh, otra de, de las experiencias más ricas que trajimos del viaje a Alemania no fue solo bueno, visitar esas bibliotecas que son maravillosas, sino que viajábamos todos juntos y entonces íbamos en la combi y íbamos todo el día insoportablemente hablando de nuestras bibliotecas. Entonces, yo hice esto y en mi biblioteca pasa esto y en mi otra biblioteca pasa esta cosa. Ah, y en la otra biblioteca de San Martín pasa tal cosa. Y eso es sumamente enriquecedor. Y yo aprendo de la experiencia del otro. Aprendo de lo que hicieron bien y de lo que hicieron mal. Y a veces a nosotros nos falta, y lo digo con cierta autocrítica, porque acá en San Martín hemos salido muchas veces y nos hemos juntado cuando tenemos grandes dificultades, que las tenemos, pero cuando estamos más tranquilos nos cuesta juntarnos a compartir experiencias. ¿no? Quizás el encuentro de hoy sea el puntapié inicial para que ahora cuando salimos y nos vamos a almorzar, nos contemos qué estamos haciendo en cada biblioteca, ¿no? qué cosas funcionan en nuestras bibliotecas y qué cosas no. ¿Cómo resolvió el otro ese problema que yo tengo? Un poco lo que decía Igor más temprano. Yo no sé cómo clasificar estas cosas. No sé, no se me ocurre. Bueno, por ahí a lo mejor en otra biblioteca lo resolvieron. Y si me junto y me encuentro y tengo espacios para hacerlo, eh, lo, puedo, lo puedo aprender. Y, bueno, un tema importante que es el desarrollo de fondos. Bueno, perdámosle el miedo y si hay que vender los libros viejos, los vendemos. No sé, generemos otras ideas para tener fondos. Eh, otra idea que nos trajimos de una biblioteca es la de usar el software libre. En la biblioteca SAEFCO eh, usan eh, software libre para crear juegos educativos. Entonces, tienen una pantalla táctil grande, son un poco más chica que, que esto, eh, y, Crean, por ejemplo, rompecabezas o memories para jugar los chicos con eh, imágenes, no sé, monumentos emblemáticos de Berlín. sé yo Y entonces los chicos y arman rompecabezas de distinta cantidad de piezas de acuerdo a la cantidad de los chicos y, y ofrecen jornadas de juegos eh, a partir de, de, de esas ideas. no Usar el software libre, usar todo lo que hay para para incorporarlo eh, algo también interesante que tienen allá que acá es más difícil es que tienen una red de proveedores de insumos y servicios bibliotecarios entonces esas estanterías que vimos esos cajones esos elementos para las bibliotecas forman parte de un catálogo de mobiliario al que yo puedo acceder o sea están muy organizadas las bibliotecas entonces hay asociaciones de bibliotecas, asociaciones de bibliotecarios, asociaciones de proveedores de insumos y servicios para bibliotecarios, asociaciones de libreros, de, bueno, y, y entonces generan una red donde eh, se comparten por ahí estos diseños, ¿no? Que a nosotros a lo mejor nos pasa, uno tiene una buena idea, pero tiene que conseguir el herrero, el carpintero, que se lo haga, pero bueno, por ahí si nos juntamos dentro de un mismo distrito, cuando queremos comprar algo, por ahí nos podemos pasar el dato. Mirá, este carpintero labura bárbaro y me hizo este diseño eh, que está bueno y yo lo, lo puedo adaptar también a la biblioteca. Y por último, y ya con este término, eh, la política de expurgo y las condiciones para la aceptación de donaciones, que fue una de las primeras cosas que nosotros implementamos en la biblioteca, que es de lo más fácil de hacer, porque no requiere dinero. Y bueno, bueno muchas gracias. Y...